Hey WhatsApp, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube, que les habla, Cristian Noguera, creador de contenidos, y conmigo aprenderán edición de videos. Y una de las cosas importantes de la edición de video, tiene que ver cómo exportar tu video en la mejor calidad. Cuando hablo de la mejor calidad tiene que ver también con el formato. Pero el formato no hablo de 1920, si está en 4K, en Full HD. Sino hablo de la tasa de bits o de bitrate. ¿Y qué es la tasa de bits o de bitrate? Te dejo abajo en los comentarios la definición teórica. Pero seguramente eso es como yo que no te gusta lo teórico. Así que, ¡let's go! ¡Perfecto! Ahora sí, vamos para lo que venimos. Cómo aportar tu video en una mejor calidad. Así que abrimos Filmora. ¡Perfecto! También vamos a abrir Google. Yo lo que necesito es saber... Tasa de. Tasa. Ahí está. Tasa de bit. Para Instagram. Perfecto. La tasa de bit de Instagram. Ahí no me dice. De 3500 tiene que ser. Eso lo que es la tasa de bit o de bit rey. Es lo importante para que cuando vos subas a Instagram. Instagram no te baje la calidad. Entonces vamos a editar. Eh, vamos a exportar un videoclip que hice para mi amigo Matías Gómez. Te voy a dejar acá arriba para que veas. Eh, no, te voy a dejar abajo en los comentarios el link pero no te vayas ahora anda después mira cómo, cómo hice este video sí y también déjame en los comentarios si te gustaría si te gustaría eh, ver cómo se hace la edición de un videoclip eh, todo el proceso o sea no solamente el proceso de filmación sino el proceso de edición que es todo esto que estás viendo mira con la letra control, es importante en la, eh, ahora que está, estamos conociendo el programa. Con la letra, o sea, control y hacemos para arriba y para abajo. Y con la tecla alt nos movemos de izquierda o de derecha. ¿Sí? Eso es importante para la hora de edición de videos. Acá donde tengo todo lo que ya he firmado. ¿Sí? Y bueno, vamos, vamos para lo que venimos. Vamos para lo que venimos. Por favor, que estoy dando? Vuelta. Eh, nos vamos acá a exportar. Exportamos el video. Pero para, no te vayas, porque antes de exportar el video, te quiero mostrar eh, cómo edité el color, ¿sí? Pero vamos a la exportación de video para Instagram. Bueno, dijimos que era 3500, nos dice Google y Google. ¡Google! Pena, ¿qué te estoy diciendo todo mal? Dici, es, esto fue actualizado el, el 12 de septiembre del 2021. Entonces vamos a poner el nombre de Opalayala. -ayala. Vamos a ajustes. Los ajustes yo ya tengo preestablecido que es H264 H2 a 1920 a 25 fotogramas y acá justamente ya está la velocidad de bits pero si vos tenés un, distinta a esta te vas a personalizar a 3500 en el, el código de audio es este ¿sí? la velocidad de bits dejale en, en 128 y ahí le das ok y listo exportar muy bien, ahora qué pasa si yo quiero exportar este este mmm, exporta, exportar para no sé para YouTube. Entonces pongo tasa de bits para YouTube. Hacemos clic acá. Y si está soporte para un streaming. Bueno, me dice para un streaming, pero yo necesito. Eh, no para streaming, sino para para subir. Bien, acá me dice. Para videos, no, para videos Full HD con alta resolución. Establezca la velocidad de, de bits entre 4500 y 6000 perfecto entonces vamos Madre. mientras me seguía exportando esto vamos a cancelar ok vamos pero para yo te quería mostrar una cosa la edición de color antes de exportar la edición de color es muy importante a la hora no solamente a la hora de hacer tu videoclip sino a cualquier video te quiero mostrar así un pantallazo más por ejemplo de estas las hermanas jonah Mira, así es como obviamente yo ya exporté el video. Pero así es como se ve, como yo traje, como yo lo grabé. Porque No es que yo lo grabé así, sino eh, justamente ella estaba en una zona donde la iluminación estaba basada en el cantante, que era Matías. Acá la chica no estaba firmada, eh, no tenía la iluminación correcta para, para que se viera así. Yo lo que quiero mostrarte acá en la parte de color en la parte de luz está tocado ¿sí? esto vamos a aprender en un próximo video porque que hasta, hasta el final porque en el final te voy a decir cuál es, va a ser el próximo video mira pero ves pero para para, para tocar la edición de color eh, vos eh, tenés que saber eh, tenés que saber el histograma este que te, que te muestra acá y para que a la hora de tocar el color no, no, no dañemos el archivo si ¿sí? muy bien ahora vamos a exportar eh, para youtube dijimos entonces para youtube vamos a exportar damos clic ponemos el nombre del vídeo o para la yala que acá te dejo eh, o abajo en, la, en el comentario te dejo el link para que veas el videoclip eh, terminado nos vamos a ajuste y decía 6.000 listo vamos acá 6.000 perfecto y eso es exportamos a esta este codec le damos ok y, y listo ahora qué pasa si queremos para facebook entonces sacamos acá tasa de bits facebook y para facebook que me dice acá ¿ve? me dice para 1080 eh, di fotogra 30 fotogramas bien 6 o sea lo mismo que, que youtube y listo entonces este te dice para Yara, para youtube y facebook entonces este video, una vez que vos suba eh, eh, cada red social o cada plataforma no me va a bajar la calidad que eso es lo que importa entonces este video que está a 6 no puedo subir a instagram porque instagram me va a bajar porque lo que permite instagram es la tasa de bits instagram que dijimos hoy solamente me permite o sea me permite más pero qué pasa la plataforma Instagram me va a bajar la calidad y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero subirlo como yo lo exporté y eso es lo que importa para tu video, ¿sí? No, para no te vayas porque no sabes lo que va a ser el tercer video que suba. Es un tips de tips, es un ahorro de tiempo. No sé, o sea, si esto de verdad me lo hubieran dicho hace ocho años atrás, cuando yo comencé en esto, vos, vos no te da una idea. El tiempo que me hubiera ahorrado, así que de verdad. Suscribite, haz clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba cada video, porque voy a subir, no sé, pero voy a subir de seguido. Así que, vamos, dale like, suscríbete. O si no, ya tú sabes, sígueme en las redes. Nos vemos ya.